Yo el ovni, chicos, ahí lo tienen, mira Prendido fuego. Ah, parece humo. Prendido fuego. Pero yo lo digo, esto es humo de verdad. El omni se prendió fuego, chicos. No sabemos si estaba perdiendo aceite, si estaba flojo el carburador. No sabemos si viste por ahí alguna pérdida de. Está descansando. En La nave se descapó la nave. No es la primera vez que se rompe un dron, eh. No es la primera vez que se rompe un dron. ¿No? No, no. ¿Sí? pero no es está... un dron pero que va a ser un dron la la la la que se cree, el... cree acá la. lo que se que lo manejaba monguito de la película de olmedo y por no. ¿No? Sí. Sí. ¿Quién? Ya, lo lo contraverso, el divo respondió las críticas por las burlas a mbappé después de la final en una entrevista con France Football, recordemos que después de la final en el vestuario hubo cánticos contra Mbappé y Dibu dijo lo siguiente. Lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir de ahí. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo mm. le gana a Brasil, cantarán contra Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Los respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos crámenes. Para que se calle después, en la boca, lo que le hinche la bola. Mbappé minutos después de ganar la final, en donde se dio esta foto. Y dijo, a Mbappé le dije que fue un placer jugar contra él y que casi gana ese partido solo. Tiene un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos balones de oro. El niño respondió a las críticas sí, por sí. la burla... Aquí están mis nenas. ¿Tus qué? Ella es él. ella es Amy ¿Y el Yo soy yo, ¿no? Brianna ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No Ah, es una larga historia Jessica, Helga, Daniela, Jenny El que grabó este video, eh, está troleando, ¿no? Toda no nomás Nayeli Teresa Ella es mi hermosa Teresa Creo que sea un troleo, no creo que no sea la verdad. Eso es solo imagen de una almohada, eh. Los que nacieron en 2010 ya tienen 23 años Nah, mentira, solo dije eso porque lo vi en Twitter, tuit Pero hey, es verdad Es decir, no tiene 23 años, pero me doy cuenta que ya son adolescentes Si de por sí me sentía viejo por tener 18 Imagínate saber que la gente que nació Mientras tú veías videos de las 100 transformaciones de Goku Ya está estudiando la secundaria ¡Boludo! Además pensar que hay gente de mi misma edad triunfando en la vida más que yo Me hace sentir inútil Este güey tiene mi edad, jugó un mundial Y tiene de simpa a la princesa de España ¡No me joda. Uh, no sé, pero recién me cuando veía Cartoon Earl llegando de la escuela. Los que nacieron en 2010 ya tienen 23 años. La nah, mentira, solo dije eso porque lo vi en un tweet pero hey, es verdad. ¡Ah! Es decir, no tiene 23 años, pero me doy cuenta que ya son adolescentes. Si de por sí me sentía viejo por tener 18, imagínate saber que la gente... Que... Mi hermanita nació como en 2008, 2009 y ya está bastante alta. ¿eh? Está, está en mi misma altura. Yo soy más alto en la familia, eh, así que, ah, oh, huelan los años, boludo. <risa> <risa> Parece divertido. <risa> sí, pero, uh, pero el... ¿No está sufriendo que está dentro? ¿Es <risa> ah, sí, de verdad o falso? Oh my God. El anime se borra del peso ¡Ay no me jodas, el peso! ¿Qué? ¡El no. Yo no puedo creer que hasta en Japón, en el anime, se burlen del peso argentino. De hecho, como veíamos recién, daban a entender que lo peor que te puede pasar cuando alguien vuelve de un viaje argentino. Eh, no sé, después que las rupias en, en, en India se las más de que un peso porque no sirve de nada. Ah, no sé, igual, no. Es una burla internacional. Nos han dejado sí. en vergüenza los políticos de turno en todo el planeta. No, cualquier político cualquier año nos dejó en FIDICUL No a este gobierno, ni anterior y el anterior ¿Y qué te fijas en cuando ves a una mujer? Tipo, ¿Mm? para hablemos de valores, hablemos de personalidad ¿Qué buscas en una mujer, una, una Que tenga así el culo Ah, mentira, mentira <risa> Eh... <risa> Pasado Ay sí, a la mina, a los primeros que te ven el paquete o dejarte joder. Macho, ¿cómo está el agua? Como la pica, la pica del mes. ¿En serio un tira de coño? No. Y yo de boca. ¡Vale, uno no. ya. Macho, ¿cómo está el agua? Como la pica del mes. ¿En serio un tira de coño? Y yo de boca. Oh, qué no. puta. Y si ve esto, Messi, Tranquilo, sé que a veces es complicado que alguien pueda entender tu afición por aquello que comúnmente llaman juguetes, pero sabemos que para ti son mucho más. Es tu colección, la figura que por tanto tiempo buscaste, el regalo que siempre quisiste y ahora es tuyo. Si bien, siempre existirán comentarios negativos, recuerda que ellos jamás sentirán esa emoción de abrir una figura y volver a sentirse niños de nuevo. Así que si te sientes orgulloso de ser coleccionista, usa este audio. esos juguetes ¿eh? <ríe> qué malo no está eh, nah, bien tener tu estantería de muñecas oh, qué malo no ok bueno es, es tuyo hacer lo que te plaza no, no pero así destacar esa figura se ve bien la figura pero yo solamente en una, una vidriera maravilla para qué compraría una ah, no, más no para que pero yo que sea lo último que compraría porque okay, me hace falta más cosas <ríe> Y ya tener mejor equipo para grabar y todo eso. Eso es lo que más anhelo. Pero yo otra compu nueva. Un <risa> no, buen celular y todo eso. Cosas más eléctricas que <risa> yo. Es el ánimo del perro ese, el pibe que está dentro de un perro, no... Ah, pero... Wow. La rubia no está, está mal, eh, pero... <risa> ¿está hey, ¿estás bien? Che, Marcelo, yo todo. doctor, boludo. <risa>